Hola, mi nombre es Raúl López de iPhone Digital y hoy te enseñaré cómo ver vídeos de realidad virtual en YouTube Así puedes aprovechar tu gafas de realidad virtual Vamos a visitar el canal 360 vídeo, que es oficial de YouTube Y con él vamos a poder visualizar ese tipo de vídeos Ahora os explicaré qué es lo que tienes que hacer Vale, una vez que has llegado a este canal, hay un montón de vídeos que puedes visualizar. La lista de reproducción es enorme. Vamos a ver este primero. Y luego tienes que visualizar que tenga este símbolo de aquí, ¿de acuerdo? Si le das a clic aquí, es cuando podrás ver ese tipo de vídeos. Pero antes te voy a explicar cómo funciona sin usar la base de, de realidad virtual. Este es un programa de televisión de Estados Unidos y podemos ver todo lo que ocurre en el tato en todo momento. Tanto lo que hacen los espectadores, la cámara, el regidor, etc es increíble, un vídeo completamente en 360. Vale, pues ahora, por ejemplo, vamos a verlo con las capas de realidad virtual. Hacemos aquí clic y entonces el vídeo se vería de esta forma. Puedes usar cualquier capa de realidad virtual, la Google Cardboard, etc. Vale, pues ya sabes cómo ver vídeos en realidad virtual en YouTube. Por cierto, tienes que tener la, la aplicación en la versión 11.18. Si te ha gustado el vídeo, deja un like y suscríbete al canal. Hasta pronto.